aquí en el barrio Carité eh, de Guayama eh, con dos temas, la, el colapso de un carril de la carretera 179, eh, que había comenzado hace unos años atrás y, y ahora cuando llegó María, pues completó de llevarse el carril y una residencia que, que ha ido mermando su terreno eh, eh, y estamos ¿verdad? viendo con la gente del municipio de Guayama, obras públicas estatales y la autoridad de costa encantariado, eh, ver las soluciones que podemos tener a este problema de este residente y de igualmente de los residentes de aquí que residen en el barrio Carite de Guayama, sobre el colapso de ese carril. Tenemos que coordinar las agencias para poder eh, dar el servicio que necesitan nuestros constituyentes y en esa línea estamos, en verdad, en la mañana de hoy ya los ingenieros, tanto de obras públicas como del municipio y de la autoridad de Cantaleo, ya tienen más o menos eh, conocimiento real de, de lo que hay que hacer aquí y después ¿no? se comunicarán con nosotros para ver el costo de lo que se necesita aquí para ir identificando los fondos, los fondos necesarios para poder mitigar esta situación que hoy estamos conscientes que estamos eh, en términos normales con preocupaciones pero puede haber crisis eh, y ahora que comienza la temporada de, de huracanes puede complicarle la vida a estos residentes.